de designaciones para nuevo Ay. gobierno que tomará posesión a partir del domingo Ay, próximo, Dios. es decir, el 16 Hay uno un de este que cayó muy de mal ahí ayer, Señor. una designación que cayó muy mal ayer. A la, la hija de milagro. Ay, no le gustó el, a la gente. El presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció en la tarde de ayer que Orlando Jorge Mera será el nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ay. En tanto que Eduardo Sanz Lobatón fue anunciado como el próximo director general de aduanas en el país. San Lobatón es el actual secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno y siempre se le ha considerado como una de las personas más cercanas del presidente electo Luis Abinader. Luis Valdé, otro de los dirigentes políticos cercanos de Abinader, fue señalado como el próximo director general de impuestos internos. El anuncio del mandatario electo. Yo sé que... que puede hacer un buen trabajo ahí. El anuncio del mandatario electo se produjo a través de la red social Twitter, como ya viene siendo costumbre en el caso de Luis Abinader. Otros de los nombramientos dados a conocer ayer por el presidente entrante está el de Milagros de Camps, quien es hija de la comunicadora Milagros Germán y el fenecido dirigente político Atuey de Camps, como viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente. Recordamos que Abinader designó a la comunicadora Germán como directora de comunicaciones del gobierno. En este orden, la escritora y crítica de arte, doña Carmen Heredia, fue designada como la nueva ministra de Cultura. Recordamos que desde hace semanas atrás, Abinader ha estado anunciando sus designaciones y aún restan algunas posiciones por llenar entre ellas la Procuraduría General de la República, una de las más esperadas. Bueno. Vamos a ver. Habla todavía el Ministerio de Educación Superior. Sí, Ciencia y Tecnología. Sí. Bueno, vamos a ver qué opina Francis Rodríguez. Bueno, imagínate. Nosotros hemos estado de acuerdo con la nueva temática del presidente Luis Abinader, entendiendo que, que ha procurado transparentar eh, las designaciones, eh, lo que ha permitido también que nosotros tengamos a la fecha de la designación oficial una, una, un concepto claro de quién es y quién ocupará tal o cual eh, puesto. Fíjate lo que se da, que Yallán criticaba, que veía mal el hecho de que... Y eso de hecho, era, eso en no es nepotismo, Franz. De hecho, ayer en las redes sociales ya aparecieron quienes decían que volvimos a lo mismo. Puestos familiares. Solamente porque está la madre en un lugar y, y ella en otro. No, Entonces, eh, el hermano, son tres. Y el hermano. Es, el, el, el, el hermano de la joven de, también de, está en un El ministro de Trabajo. Sí. De, ¿De Milagro? De Camps. De eh, ¿Cómo se llama? El abogado de Camps, Miguelito, que es el ministro de Trabajo. De camps Hijo de Atoy de Camps. Sí, ah, él también. Sí. Sí. O sea, o sea, que, Cecilia, la familia. O oh, ya. Sabes sí. que tuvo varias sí. esposas, una de ellas era, fue Cecilia García y luego Milagros Germán Sí, sí. Entonces sí. Miguelito de Can es hijo de Cecilia. Sí. Y Atuey. Y esta niña es hija de Milagrito y de Atuey. Ya. Gracias. Atuey tiene el bate. Gracias por pues, ponernos, sí. gracias por ponernos en contexto. Sí, así es. Pero bien. se reunifican las familias PRDista tradicional. <ríe> Y eso, bueno, yo lo que creo que sí, que en torno a Luis Abinader, por el bien del país, debemos todos poner nuestro granito de arena y procurar que se haga un gobierno acorde con lo que el pueblo reflejó que estaba ávido, es decir, que estaba deseando. Y en lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, es que no presionar al nuevo gobierno a la designación del que falta, que es el Procurador de la República. Y los aires, como dije la semana pasada, de intento de poner a Luis Abinader en un franco eh, peligroso respecto a una posible o intención de reforma. Y eso para mí me preocupa, porque se puede utilizar esta para otros fines, da a pensar que, que se apresuran a hacer algo que no tiene sentido en estos momentos. Primero, es una constitución que posee todas las condiciones de, de fortalecer la vida institucional. Solo falta que nosotros, los ciudadanos y los actores, en el caso de los que van a los puestos, tengan un cumplimiento fiel a la constitución y a las normas que los regulan. Y el pueblo vigilante que tenemos el poder de vigilar, empezar a accionar frente a aquellos que por su debilidad moral y ética caigan en la corrupción y que den visos de corrupción y que puedan ser sometidos a la justicia y que la independencia de ese funcionario que está dada en la ley y en su propia ley del Ministerio Público pueda llevar ante un juez con acusación firme, a un encartado de corrupción del gobierno y que el gobierno administrador de lo público no se inmiscuya en las acciones porque sea un compañero, porque sea quien sea y que caiga el corrupto. Bien, gracias Francis Carolina. Bien, amado, eh, ya de por sí eh, no, no tenía el dato que diste, ¿Sobre el ministro de Trabajo? Sí, sí, sí. Bien. Miguel de Canes. Que es interesante ver que esto se dé, tres, o sea, tres, tres familias o tres personas de una familia eh, designados en cargos importantes en un gobierno. Y más eh, en los Diría, momentos. Chique, yo quiero ser apellido de cans. <ríe> y hermano. más estamos hablando de un gobierno Diría que está chique, eh, eh, entrando, o sea, nuevo, que posiblemente esto se ve ya en, en los, eh, a mediados de, de la gestión gubernamental. Pero de entrada nos sorprende un poco. Y eh, no he leído los comentarios, pero sí inmediatamente vi la designación de, de la muchacha de la hija de milagros. No lo vi bien porque por el mismo tema de que, ok, la misma familia en varios cargos, pero bueno. Estuve leyendo, o estoy leyendo acá, en uno de los cargos del señor de Impuestos Internos, Luis Valdés, por lo, eh, lo que se trata en esta dirección, una de, de las más importantes, estamos hablando de la recaudadora de los fondos o del dinero de nuestro país, los impuestos, y... Eh, dada la importancia del cargo, eh, eh, por defecto cae que tiene que ser una persona muy preparada en estos menesteres eh, técnicos. Muy, muy sí, claro. mira, y quiero eh, leer un poco, sería interesante eh, siempre nosotros conocer la hoja de vida, o si se podría tener a mano de, de esos puestos o cargos que están, o esas designaciones que se están haciendo. El señor… Eh, Valdés tiene un máster en Derecho Tributario y Procesal Tributario de la Universidad de Santo Domingo. Licenciado en Derecho, summa cum laude de la, de la Universidad de la Tercera Edad y miembro del Colegio de la República Dominicana. Además, tiene diplomados en desarrollo. Colegio, colegio de abogado, ¿eh? Ajá. Okay. Eh, además, tiene un diplomado sobre el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso en la República Dominicana de la Gaceta Judicial de la Universidad UNIBE y otro en Economía Política del Instituto José Francisco Peña Gómez. Eh, un currículo muy amplio, pero en lo que tiene que ver con, los, eh, con las especialidades, que tiene que ver directamente con el cargo que va a ocupar. Estamos hablando de la Dirección General de Impuestos Internos. Eh, hay más, porque es bien amplio el currículum. Eh, entendemos que si es una persona capacitada para el rol que va a desempeñar, habrá que ver en lo adelante cómo se manejará. Hay que destacar, señores, que impuestos internos, eh, la Dirección General de Impuestos Internos, es una de las instituciones que si bien es cierto que aquí en nuestro país hay un descrédito importante de la mayoría de las mismas, en este caso no ha sido así. De hecho, a nivel tecnológico, es una de las instituciones eh, más destacadas y con premiaciones y reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, por la plataforma que maneja, eh, todas las eh, utilidades que tú le puedes hacer a través de la misma y hasta ahora nosotros entendemos y esperamos, estamos hablando de cobro, que lo menos sería que tenga que manejarse de manera, eh, en, con la excelencia. Que este señor pues continúe haciéndolo y que con la imagen, si se quiere, que tiene la DGI, pues que la encamine y que la enrumbe aún mucho mejor. Así es. Bueno, adelante, Yerian. Vamos a ver. Miren, no, eh, como decía ¿Cómo? al principio, eh, yo he estado de acuerdo con... La mayoría de designaciones del presidente electo Luis Abinader, entiendo que hay que permitirle a él eh, gobernar por cuanto fue electo de manera democrática. No cayó bien, por lo menos en lo que tiene que ver con, con las redes sociales lo de la designación de la hija de Milagros Germán no cayó bien porque la gente inmediatamente comenzó a ver una especie de nepotismo es decir, eh, colocar a, a Milagros Germán en un puesto tan importante eh, como es el licón y colocar a su hija en un viceministerio inmediatamente la gente como que como que por ahí comenzó a ver algunos vestigios de nepotismo y entiende que, no, eh, que cargos tan importantes no pueden ir a una media familia pero eh, poniendo eso de lado eh, un poco, hay, eh, el, la joven tiene un buen currículum, yo estuve eh, revisando su currículum y está muy preparada incluso en el, en el área ambiental porque fue ahí en, en Medio Ambiente donde la colocaron, sí. tiene un excelente currículum y creo que hay que darle la oportunidad, sin embargo no estoy de acuerdo con que en una misma familia hayan tantos empleos eh, que hayan tantos puestos, porque eh, no creo yo que la República Dominicana sea solamente ella que tenga esos niveles de preparación. Aquí hay muchísima gente, incluso quizás no con, con los estudios que ella, pero sí con, el, con la experiencia técnica en medio ambiente, que pudieran hacer eh, un buen trabajo. Y, por ejemplo, ahí está el caso de nuestro compañero Fulvio. Porque que, es en asuntos internacionales el de ella. Me parece que el viceministro como tal eh, en República Dominicana falta. No, no, eh qué es lo que dice el, el sí, en, en asuntos no, eh, es ella es ella no no eh. Eh, hay, una, hay un departamento de asuntos de cooperación internacional donde entran todas las eh, cooperaciones o todos los todas las ONG que se dedican en cierta forma a inversión en el, mundo en me el medio ambiente por medio para Muy bien. mejoramiento del medio ambiente correcto y una, eh, una, entonces un viceministerio Partiendo de esto, eh, entiendo que la joven tiene un buen currículum, sin embargo, entiendo que no es prudente, y así como decía la compañera Carolina, desde este ahora comenzar con este tipo de, de ruido, porque esto es lo que causa es mucho ruido eh, desde el principio de, de gobierno, pese a que ahora mismo hay un maridaje, ¿verdad? hay una luna de miel entre, entre la sociedad y el gobierno hasta que ¿verdad? ya se, se instaure y pasen unos cuantos meses y la gente comienza a ver el resultado de las ejecuturas. De todas maneras, eh, creo que hay que darle la oportunidad a todos de comenzar a, a, a funcionar, de ver cuáles van a ser los, los resultados que van a obtener en sus respectivos puestos, pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con, con puestos en una misma familia. Creo que el gobierno de Luis Abinader debe romper con eso, porque aquí fuimos testigos de eso, especialmente en la provincia de Duarte, que habían familias que tenían... Los principales puestos, los principales puestos, eh, el, mi, mi, yo eh, eh, soy eh, esto, aquel es el, la gobernadora, aquella es la de impuesto interno, aquel es el de qué sé yo qué, aquel, este es el, mi, mi cuñado, no, por, por Dios, o sea, todos los puestos no pueden ir a una misma familia. Y sabiendo que la República Dominicana es bastante amplia y que aquí hay bastante gente preparada, Caramba, como que deberíamos a veces guardar un poquitico la forma y, y evitar ese tipo de ruidos. Bueno, eh, lo cierto es que los currículum de los designados ahora y los anteriores son muy buenos. Yo sigo teniendo una preocupación muy que cada día se acrecienta más. Siento que se trata de un gobierno de élite económica y social. Ah. A mí lo de élite intelectual no me Creo importa. Yo que tú sientes, Decía Fran, Bocca, ¿no? Decía yo no he uno prieto ahí. Un de cricajao, eso, Exactamente, <risa> son todos gente de... Entonces eso me preocupa, eso me preocupa, porque vuelvo bueno. y te digo, el que no ha pisado el lodo de un barrio después de una riada, como pasa aquí cada vez que hay mucha mucha agua, no tiene idea de lo que pasa la gente que vive en las orillas independiente de que los responsabilicemos ellos mismos por estar ahí cuando no debieron de estar, independientemente de todo eso. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa el hecho de que el servicio público es un servicio abierto, abierto en el sentido de que todo el mundo tiene el derecho como dominicano de accesar al servicio público. Y yo, yo conozco, porque he trabajado mucho en el Estado, yo conozco la forma de cerrar, de cómo cierran el sistema, cómo, cómo cierran las, eh, las unidades de servicio público. Eh, el, el director dijo que no recibía más que los lunes de 9 de la mañana a 1 del día. Los lunes nada más. O sea que tú, para tú poder ver al director de ahí, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Para tú ver al director de ahí, pues tú tienes obligatoriamente que eh, esperar el lunes, y, y ser de los agraciados dentro del grupo de los que lo van a ver. Entonces, eso es, eso es problemático. Eh, una de mis prédicas siempre fue en el Ministerio Público, que muchos fiscales, te ponían un letrero, y el fiscal solo recibe lunes, miércoles y viernes. Pero venga acá, usted es fiscal. Usted está ahí para servirle a ese pueblo. Entonces, ¿por qué diablo usted tiene que decir que nada más va a recibir tres días a la semana? Yo recibí a todo el mundo, todos los días, a todas horas. Yo no tenía que ver Llegaba gente a mi despacho que mi secretaria, una de ellas, que siempre estaba pendiente, tenía que echar un spray. Eso es normal en este país. Sí, pero sí. yo lo recibía a todo el mundo. Sí, porque no el, importa. Día a pie, el día pie, el a pie anda ¿sí? sin aire y Esa, suda. Y me encontré incluso con gente que se, evidentemente tenía trastorno, planteándote cosas. Y tú decías, pero bueno, sí, pero había que escucharlo. Sí. Porque si tú no lo escuchabas era peor. Entonces, me preocupa eso, es mi preocupación. Pero después, por el asunto de las aparentes condiciones y capacidad, pues yo le voy a decir una cosa, tú decías, fuiste tú que hablaste de guitarra y violín. Sí. Yo te voy a decir una cosa, la mayor, hay muchos intelectuales, pero muchos intelectuales, que cuando le ponen el guía en la mano, son saben dónde está la última pieza del carro, pero si le pones el guía en la mano, se vuelcan fácil. Sí. Se <ríe> vuelcan fácil. O sea que... Eso también es otra, es otra cuestión. A mí me decía, uno de los hombres más brillantes que yo he conocido en mi vida en el área de Derecho Penal fue Alberto Binder. Mi amigo Alberto, que era, es, es argentino, pero una vez en, en, en una actividad muy social, después de un, una conferencia que tuvo allá en la Procuraduría, estaba Ramón Núñez, estaba yo, habían dos o tres eh, eh, amigos y compañeros. Y él decía, yo admiro mucho a la gente que ejerce el derecho, pero también hace labor intelectual del derecho. Sí. Porque yo nunca me he puesto una toga, yo nunca he subido a un tribunal. <ríe> Óyeme, y fue el que nos metió en esto señores, y, nos, y nos vendió el, el código procesal penal hidroamericano. El tipo que más sabe de, de, de, de, de, del proceso, del Virgen. derecho penal, Virgen. pero cuando tú le pones... Tú ves, un, una hacer el trabajo que se hace que hace el día a día el abogado de pasillo el abogado de pasillo da para darle dos patas. amado sí, así es la vida así como tú planteas parece ser ¿verdad? parece sí. que el gobierno de Luis Abinader va a ser el gobierno de los grupos de poder de la República Dominicana así, así mismo como tú dices el, el, el, el gobierno de las élites porque a mí realmente me llamó a suspicacia el hecho de que David Collado nunca se integrara a la campaña nunca manifestara su apoyo, claro, tampoco hizo oposición, no, claro. y que el día del cierre de campaña aparece en un acto, eh, en una actividad, le levanta la mano a Luis Abinader e inmediatamente es eh, colocado como ministro de Turismo. Turismo. Eh, tú dices, pero caramba, tú sabes que eso inmediatamente respondió, respondió a una situación de presión de, de sectores de poder. Igual que, Digo, Santos. Sí, sí, vicini, igual que Joel Santo. Sí, sí, de los igual que yo Joel Santo, ¿verdad? Que hubo que colocarlo de manera obligatoria ahí porque eh, otro grupo de poder dijo, nosotros lo queremos a él ahí, entonces hubo que repartir y crearse un, inmediatamente un cargo una ahí, asesoría. una asesoría, que es más o menos el mismo rango de, de, de ministro, y así sucesivamente hemos visto que eh, Luis Abinader está respondiendo a algunos sectores de élite de manera específica. Eh, específica. Pero vamos a ver el resultado de eso. Mira. Ojalá sea bueno. Eh, yo te voy a decir algo Hablando de ese tema de, de, de grupos Ya Luis Abinader Desde la visita de Hipólito Mejía Tiene planteado un reto Las visitas de Hipólito Mejía La primera la hizo al número uno La segunda la hizo A, a su amigo de siempre eh, Euclides y creo sí. que hubo otras visitas. Y rompía el hielo con, de las visitas con, con un chistecito. Sí, que no, es, es para afuera que, que van. Cuando dentro de esa visita, un expresidente, Hipólito Mejía, que no fue candidato, que no ir a visitar al que se va. Y con mucho poder dentro del gobierno de Luis Abinader. Y con y... medio gobierno de Luis Abinader o muy cercano, porque tener las Fuerzas Armadas ahí Agricultura de él. Agricultura y demás. Eso dice que en algún momento va a repollar una reacción en la cual Hipólito Mejía difiere de Luis Abinader. Porque me parece que es el mensaje de decirle, mira, a esto no me lo toque. Pareciera que es el mensaje, a esto no me lo toque, que es un compromiso mío. En lo que está diciendo Hipólito. Sí. En buen, como nosotros podemos decir, especular. Sí, especular. Pero creo que es una especulación con mucho sentido. Porque Hipólito no hace las cosas eh, de, a chiste. Las hacen chistes, pero son muy serias. Y creo que en el entorno de Luis Abinader, con el tema de la persecución de corrupción, que está más que claro que es uno de los retos. Hipólito se sale de la reunión, como quien dice, del contexto de, de recibir el gobierno y echar el pleito. Hipólito se le sale del, del grupo, va directamente y manda el mensaje público de que está donde su amigo Danilo y luego va donde el otro dirigente. Para mí es una, es un, una idea eh, política, pero... Creo que tiene mucho sentido. Y eso es lo que yo creo que Luis va a tener como condición muy cercana de esos grupos de poder. Y el otro es que a mediados de gobierno o antes, vamos a ver esos grupos de poder económico que representa a David Collado como la proyección del próximo eh, sustituto de Luis. Ese va a ser su escollo. Bueno. Y está Hipólito Mejía ver, detrás también. Sí. Eh, Tú sabes que... A propósito de eso que Amado le ha preocupado y que lo ha manifestado en varias ocasiones acá y Yerian ahora, anoche eh, conversábamos el tema y decía, Fran, Bro, yo no he visto uno un solo desalijado, vamos a decir, un son descalzo, todos blancos y narices eh, puntiagudas. Bueno, si es en agua, eh. Eh, Sí, Chubato. sí Chubato. Ajá. Chubato. bueno, ese que mencionaba. Es el mencionaba. único ese. Es. Sí. es interesante, llama la atención. Uno se ríe, pero es verdad. Mira la vicepresidenta. Sí, sí, sí. Impuesta no, ahí. No, el el el dijero, lo que hay que sí destacar dijero, que la hoja pero, es o el muy currículum, muy bueno. señores, la hoja, el currículum, la hoja de vida de estas personas, no, no, no, o sea fechale. totalmente no, no preparadas, discusión. técnicas totalmente, en sus áreas, claro. que hay que resaltar eso, sí es cierto pero tendremos aparentemente gente que sabe a lo que va. Eh, quiero eh, las imágenes, chamo, producción. Más preparado aquí que Ramón Alburque, que yo creo que hay poco en este país. Sí, ¿Y no lo ha nombrado? De, de la hija de no Milagros imputado? para definir no, sí. no, eh, bien no no, en el caray. cargo en que ella fue puesta y leer los muchachos. mírenlo ahí. Ahí está en pantalla, ella será viceministro de Cooperación Internacional, uh -huh. específicamente. Uh -huh. Esto es el responsable de definir las políticas, normas y procedimientos para la recepción, solicitud y gestión y evaluación de cooperación técnica. Eh, entonces, en la parte que tiene que ver eh, con el Plan Nacional plurinacional del sector público, o sea, participa en negociaciones de los convenios de cooperación internacionales, todo enfocado uh -huh, a esa, a esa área, que todavía nos falta el viceministro que está ahí pendiente, que esperemos que sea nuestro compañero como ya se nos ha dicho, y eh, en torno a esto ya podemos venir acá, muchachos, seguimos a la expectativa faltan Cinco días, es el domingo sí. Que recibirá Luis Abinader El gobierno y la pregunta es, ¿quién será el procurador o la procuradora? Yo me reía y lo iba a mandar al chat ayer, porque tentado, ustedes básicamente siempre dicen que la gente lo que quiere es venganza, cortar cabeza y esos comentarios en las redes, ya como se remodeló la cárcel de Najayo, ¿cierto, Amado? Uh -huh. La de Najayo. Eh, la, no, la, la, la victoria. La victoria, ya dice la. oiga lo que dice la gente al punto en que están ellos son muy inteligentes, sí, ya la claro. remodelaron porque para allá es que van o sea, uh -huh. que es una hay sed, que, ahí si sí te voy a comprar el comentario, las la sed de venganza de, sí, <risas> las actitudes de la gente se notan en todo sí, eh, sí. los CCR los que hizo Radamés eh, Radamés eh, Jiménez y eh, que hizo eh, eh, Domínguez Brito fueron cárceles de segunda oportunidad pero bastante digamos de condiciones medias uh -huh. ver las fotos que sí. vi de Qué la espampano. victoria eh, es, es, es es algo como muy pomposo en cierto modo incluso el todo el todo el sistema sanitario es en, en cómo se llama en, en este cromado este eh, eh, en, en aluminio eh, sí no ah, no, no, no aluminio en, es como en cobre bueno no. co algo co pero cromado Corrego. O sea, A ver, más adelante podemos conseguir imágenes de la es historia. Es decir que sí, eso es no. para... No, no, no, fue hecha por Jan Alain, que es un disparada. Pues mira, tú sabes lo que dijo Roberto Santana, un, un experto del sistema. Que es triplemente corrupta la construcción. Sí, sí, sí, pero claro. ¿Por qué? Porque imagínate tú, un inodoro, un inodoro de normal cuesta... Cuesta cuánto, eh, mil y pico de pesos. Eh, en cambio, ese cromado que cuesta, debe, debe costar un dineral. Ahora, yo eh, una de las preocupaciones. La palabra de Roberto. Una, una de, de las la preocupaciones que nos, Oye esto, Francis, una, una de las preocupaciones que teníamos siempre fue que la tapa de arriba del inodoro se utilizaron, no sé si ustedes saben que si tú la rompes, eso es un cuchillo. Eso sí. te, eso te, te abre. En, en cuatro. No, no, no, increíble. No sé si. Ustedes han visto eso. Mucha gente se ha cortado con eso. Era nuestra preocupación. Entonces lo que se hizo fue que se sustituyó por un material que no, que no fuera peligroso. Ah, okay. ¿Tú ves? Okay. Pero okay. se mantuvo el mismo inodoro. Pues mira, no sé lo que dice ver. Roberto sí. Santana. Denuncia que la nueva cárcel de La Victoria es un triple robo. Está en acento, bueno, búsquenlo. Eso está a ley de días. Miren bueno. que es fácil? Anoten la fecha, querido público. Eso está a ley de días... Para que se haga una investigación de eso y que salga lo que realmente tiene que salir. Bueno. Porque en los tribunales no es que la cosa no es como la y ese, afuera. Y ese sí sabe de eso. Ay. Ahora quiere Yanalaya arrogarse la condición del de el que ha, ha descentado la vida carcelaria. No, señor. El que la gente que más cárcel le hizo en este país a ese nivel fue Radamés Jiménez y, y Roberto Santana. Señores, eh,